¡Hey! ¿Qué tal a todos nuestros camaradas? Aquí los saludos del Junior y en este video les vengo a presentar Este radio que es un Galaxy DX66B este es, un, este es uno de los modelos clásicos de Galaxy A este radio le hicimos una restauración, como pueden ver No luce, para el modelo que es, no luce nada como llegó a un principio este, a este radio también le modificamos la iluminación original que tiene aquí Originalmente es en color verde, ahora la tenemos azul, el frecuencímetro azul y las perillas audio rítmicas en azul Vamos a encenderlo Ahí lo tenemos, dándole un toque al estilo del Galaxy DX98BHP En los laterales conservamos las tapaderas en color negro Tenemos las perillas audio-rítmicas Tenemos dos efectos diferentes, tenemos el modo punto Y el modo barra Como pueden ver inicia desde aquí y baja las perillas audio -rítmicas en color azul estas perillas las tenemos en diferentes colores se le pueden instalar a tu radio ya sea desde un Cobra 29 hasta un Galaxy 98 cualquier tipo de radio podemos instalárselas en la parte de abajo podemos observar que tenemos una bocina auxiliar esta bocina es para ayudar a mejorar la que tiene la tenemos totalmente instalada hacia el frente de nosotros. De igual manera en la parte donde estaba el clarificador. Ahora podemos controlar lo que es el topback. Podemos subir y bajar a nuestro gusto. El topback. Y en la parte de atrás. Tenemos un amplificador. Este amplificador. Lo podemos observar en el lateral. Un amplificador de 95 watts. Con su switch para encender y apagar el amplificador. En la parte de atrás. Así es como quedó este Galaxy DX66B, lo sacamos de ser un radio, como les menciono, un radio antiguo de los clásicos de Galaxy, a darle un toque de frescura con la iluminación y el amplificador, aquí lo podemos ver la aguja, el efecto que da en este Galaxy.